Te saludo nuevamente desde Crescante y en esta ocasión vamos a trabajar unos ejercicios para aprender a proyectar en primero o tercer ángulo. Esta es la identificación de que estamos en primer ángulo, los isométricos a una proyección de vistas múltiples, utilizando la posición de vistas en primer ángulo. Entonces, espero que sea de tu agrado el ejercicio y vamos a empezar. De alguna manera puedes ver el dibujo. El dibujo nos da... Eh, esta parte de poderlo visualizar. Yo voy a escoger esta como mi vista principal. Como tú sabes, eh, pues tiene ciertas características que tú puedes ver acá, que es que tiene seis cuadritos de ancho por cuatro cuadritos de profundidad por cuatro cuadritos de alto, que te los estoy señalando de esta manera. Si tú recuerdas el plano de visión en eh, proyecciones de primer ángulo, está atrás del objeto. Entonces yo donde, lo que estoy viendo lo voy a dibujar en esta parte. Entonces quiere decir que si yo estoy por acá arriba, mi plano de visión está acá abajo, entonces voy a dibujar lo que estoy viendo en la parte de abajo y cuando lo desdoble a partir de la vista principal, pues va a quedar en la parte de abajo la vista superior de la figura y así sucesivamente todas las demás. En este caso vamos a generar el primer, la vista frontal, que es el trapecio que ves de inicio de 6x2, luego estas líneas y cierras tu dibujo y ahí está tu vista frontal. Ahora la vista superior pues es un rectángulo con dos franjas ahí partidas y finalmente la vista eh, lateral que es un triángulo de 4 por 2 como lo puedes observar acá, que te lo voy a señalar a, por acá, acá está 4 por 2, eso es lo primero que observas, luego observas que esta línea crece para acá en 2, esta línea crece en 2 y cierras acá la vista, y entonces eso es lo que estamos generando a partir de ella. Entonces, igual acá, ¿no? La vista superior, como te había dicho, pues es un rectángulo que va dividido en dos, ¿no? Con las mismas dimensiones por acá. Entonces, tú puedes verlo y analizar el dibujo. Ahí está cuatro y crece a dos y cierra. Y entonces, este es nuestro primer ejercicio, vista frontal, vista superior, vista lateral derecha. Esa es la posición que deben de ocupar en una en este tipo de proyección de primer ángulo. Vamos a pasar al tercer ángulo. Este es el objeto. Nuestro objeto tiene 6 por 4 por 5 de altura y está en, ter en, ter en tercer ángulo. Entonces, ahora en tercer ángulo, solo para recordar, yo estoy acá como observador. Mi plano de visión queda acá. Si yo estuviera de observador acá, mi plano de visión está acá. Si estoy acá arriba, mi plano de visión queda entre el objeto y yo. Luego, entonces, cuando yo a partir de la vista frontal desdoblo estas vistas, pues quedan en sus posiciones frontal, superior y lateral derecha. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. De tal manera que si tú observas, pues esto es lo primero que ves, un rectángulo de dos por, de altura por uno de ancho, luego esta base, luego este rectángulo, luego esta proyección de, del objeto... Y nos vamos a esta otra. Entonces, si tú ves, esta, esta proyección es esta. Y ya ha quedado completada nuestra figura. En la parte superior vemos este rectángulo empezando desde la esquina superior. Es decir, desde aquí. Y vemos todo este rectángulo que ya lo dibujamos en la vista superior. Luego este cuadrito de uno por uno. Luego cerramos nuestra I inclinada, pero que apreciamos completamente. Cerramos la línea. Cerramos este contorno. Y ponemos las líneas ocultas de todos los detalles que no podemos observar como es esta parte que pasa por abajo esta parte de la línea que no vemos esta línea de acá que este hueco que no vemos este hueco que no alcanzamos a ver pues tienen que ir marcados con líneas ocultas como se muestra aquí y como se muestra acá posteriormente de, de ello pues vamos a hacer la vista lateral que la vista lateral es un rectángulo de 4 por 1 luego la i proyectada y al final una línea oculta. ¿Por qué la línea oculta? Porque tenemos este detalle que está acá y que yo no alcanzo a ver cuando estoy en esta posición de visión. De tal manera que, pues, esta es la vista, las vistas múltiples que genera este isométrico. En tercer ángulo, recuerda, vista frontal, vista lateral derecha y vista superior. Si tienes alguna duda, pues no. Ponme en los comentarios, si te gustó el video, dale like, comparte el canal y activa la campanita para nuevas notificaciones. Nos vemos en la próxima, que estés muy bien y próximamente más contenido.